Lo que no paga casi nunca. Estamos de vuelta, mis la amigos. Con ustedes en su de... programa de mañana también, ya, ya. vamos a escuchar en este momento a la distinguida Carolina Medina, que nos tiene. Eh, un Carolina tema. Medina de Mónaco. Dios, cuántas <ríe> cosas. Que nos tiene un tema. Sí, en buenos ese días. Bu buenos días y a todo el público y a la gente que se integra en este momento, gracias <ríe> por estar ahí y mándenos un mensaje. Sí. El tema haitiano es un tema eh, candente, sí, candente <ríe> sensible, porque hay mucha sí. gente que se identifica con... <ríe> Ambas no, posiciones. Es, es, estamos divididos. Lo sí. que no quieren y lo que quieren. Y, los que, y también los que no en realidad, entran varios aspectos: los que el humano, el, el, el del orden, el de los reglamentos que tiene un país en lo que tiene que ver con sus asuntos legales eh, migratorios. El ser humano, desde su existencia, ha emigrado a otros lugares, ha buscado la mejoría, ha buscado conformar eh, diferentes eh, lugares donde permanecer. En la actualidad, nosotros como país, que a dónde es que lo quiero llevar, tenemos una situación que viene desde las in diferentes invasiones que hemos tenido, no hemos liberado en algunas ocasiones del pueblo vecino Haití. Nosotros hemos logrado salir adelante. La República Dominicana, eh, a diferencia de Haití, ha logrado salir desde abajo. ¿Qué nosotros tenemos en estos momentos? Tenemos un país vecino que está, no sería al borde de la desgracia, está en desgracia. Y qué mal, qué pena. Porque los seres humanos somos sencillamente humanos. Queremos estar bien, queremos tener mejoría. Buscamos la forma o los métodos para tener mejores condiciones de vida. El drama humano que se vive en Haití, que viven los ciudadanos haitianos, es terrible. No podemos, cada uno de nosotros, los que estamos en este panel, quienes nos escriben, Ponerse en los pantalones de esa gente que está muriendo de hambre, que sus niñas tienen que prostituirse por comida, que miles y miles de haitianos luego de un terremoto aún están en las calles durmiendo porque perdieron todo. Porque los últimos gobiernos que han tenido no han sido posible, siquiera destabilizar, mucho menos brindarle las condiciones económicas y de sustento y esas necesidades fundamentales que necesita un país que necesita a la gente, que necesitan quienes convergen en un Estado. No ha sido posible para ellos todo esto. ¿Qué es lo más lógico o qué es lo que ellos intentan hacer? ¿Qué es lo que tienen más cerca y cuál es la posibilidad que más eh, se les facilita eh, lograr? Venir a la República Dominicana. Yo quiero citar y presentar algunos de los referimientos que hacen... Eh, algunas de las personas que fueron pues apresadas ayer que intentaban venir acá a República Dominicana. Si tenemos ahí los textos bien, bre bien breves que son, donde ellos narran de alguna forma lo que viven. Dicen, nos estamos muriendo de hambre. Dicen otros, les debemos a los prestamistas y nos matan si no les pagamos, secuestran a nuestra familia. Dice otro, yo tenía un negocio de zapatería o de pulpería, me parece. Y tuve que cerrarlo. Todo esto es muy triste. Y nosotros debemos de identificarnos con la situación que viven los demás, que viven nuestros amigos, familiares, compañeros, quienes viven la gente del mundo. No solo es Haití, aquí mencionaban detrás de la pausa países de Medio Oriente, África. Pero el caso más cercano que nosotros tenemos es Haití. Ahora bien, ¿qué puede hacer o qué tiene que hacer la República Dominicana? para que esto no nos afecte en lo que tiene que ver con la estabilidad propia de nuestro país, con la inversión millonaria que se hace en salud, que se lleva una parte importante del presupuesto de salud. Teniendo nosotros en cuenta que ni con el, el presupuesto que tenemos se le puede dar una garantía de salud a los dominicanos, nosotros no tenemos la capacidad económica para cargar con la situación que estamos cargando y que de alguna forma, si no se controla, pues irá subiendo a la medida que esa crisis aumenta y en la medida que los haitianos buscan la forma de llegar a República Dominicana. Estamos hablando de salud. Decía una de las embarazadas, Francis, o sea, yo quiero dar a luz en República Dominicana, porque en Haití es muy costoso y no tenemos nada. Míralo ahí los relatos. O sea, usted escuchar a la gente que dice, tenía, una peque tenía un pequeño Fabio negocio, dulce. una fábrica de dulces, pero lo he perdido todo por la situación imperante de mi país, e intento cruzar a la República Dominicana. Tenemos el otro. Bien, continúo. O sea, nosotros, dice, dice el otro, no hay nada de nada. Dice la señora que está embarazada, en Haití no hay de nada. Yo quería parir en República Dominicana porque aquí hay todo lo que necesito. Los partos son caros y en República Dominicana no se paga ni un peso, dice la señora embarazada. O sea, es un derecho universal el acceso a la salud sin importar las condiciones legales de un ciudadano. Pero vuelvo y digo, nosotros no tenemos, y venimos acá, la capacidad para dar respuestas a los problemas de salud del país. ¿Qué vamos nosotros pero, a hacer? Pero yo pienso que en una situación tan particular como la que tiene aquí la República Dominicana tiene que manifestar un un mecanismo de solidaridad que permita controlar y evitar que se convierta en una situación que, que, que no se pueda, que no se pueda remediar. remediar. Y va a ser una crisis pero, pero yo terrible para pero los yo, dos. Yo pienso que sí. Yo pienso si nos que... siguen eh, afectando <risas> y nos siguen empujando de allá para acá, porque aquí hay instituciones que están dedicadas exclusivamente para promover la entrada de indocumentado en familias, porque el plan es resolver el tema haitiano con República Dominicana. Sí, pero eso se puede evitar. Y si es lo que hace. la embajadora, gracias a Dios la embajadora, está promoviendo que República Dominicana no lo puede solo. Sí, pero indudablemente que nosotros tenemos que, ahora en este momento, en medio de esa crisis por la que atraviesa Haití, nosotros tenemos ponerle que ponerle atención. mano solidaria. Pero darle una mano solidaria. Más que ponerle atención para evitar que entren, es poner una mano solidaria. Porque independientemente de lo que... Yo sé de lo que creo, que la República Dominicana tiene una realidad con Haití. Es una realidad que está ahí, que de la cual no podemos desprendernos. Ahora, los haitianos allá y nosotros aquí, y si nosotros debiéramos como nación, que tiene mejor condición, ayudar a Haití en lo que podamos ahora. Ahí es que voy. Ahora, qué cada haitiano en su país, claro. dominicanos en el suyo. Pero en esta situación particular, en esta situación específica por la que estamos, eh, por lo que están ellos atravesando, yo pienso que la República Dominicana debe hacer un esfuerzo para dar una, una mano amiga, controlando y evitando que se convierta en una situación incontrolable en el futuro la entrada de haitianos. Nosotros o la no tenemos de... capacidad. El asunto es tan grave, señores, cuando se habla de hambre. Sí. Eso sobrepasa los límites del raciocinio humano. Y van a buscar donde sea. Y como país claro. nosotros no tenemos capacidad. Ahora, es un llamado más a la comunidad internacional de emergencia, de urgencia. Pero no vemos... Por eh, algo que es un estado fallido. Mira, eh... Hemos hablado de esos aspectos, de esas necesidades, del drama que viven los haitianos en su país y que nosotros como nación vecina de alguna forma pues no vemos afectados por la misma. Ahora bien, entra el otro aspecto, el aspecto legal, el aspecto de ordenamiento, el aspecto que tiene que ver con salvaguardar nuestras fronteras, de no permitir que entren miles y miles y miles de haitianos de lo que normalmente entran a la República Dominicana y que dadas las condiciones críticas que vive el vecino país, la República Dominicana tiene que tomar medidas y políticas que vayan más allá solo de apostar a los militares en estos momentos de turbulencia que vive el vecino país. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos abogar ni fijar posicionamientos al desorden migratorio e ilegal, ni en nuestro país, ni en ningún país del mundo. O sea, se deben tomar eh, medidas de aporte, de ayuda, de colaboración, pero ustedes aquí y nosotros allá. Eso es tan sencillo como eso. Dar ayuda, ser solidario, pero las normas y las reglas hay que cumplirlas. Porque cuando usted se ve en una yola, a usted lo mandan para atrás virado de una vez. Cuando usted esté ilegal en un país, usted lo mandan virado para atrás de una vez. Usted no puede entrar sin documentación a ningún lado. O sea, las leyes están, el ordenamiento de los territorios, de los países, están establecidos y no somos chivos sin ley. Quiero, Tengo ya para cerrar el tema una frase de José Martí, que de hecho anoche la pusimos, pero me parece eh, un mensaje extraordinario que la mandamos a producción, donde él hace referimiento, te la mandé, a la sociología haitiana. Mírala ahí. El, la parte de arriba no va, porque José Martino fue libertador de Haití. Dice, con Haití no hay posibilidad de, de entendimiento. Todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se estrellan contra esa realidad brutal. Es una cultura de miseria, depredación y pobreza que se los tragará inmediatamente a, menos, inmediatamente, a menos que se opongan a una serie de resistencia. Cierren la frontera o restrínjanla al máximo. Que se inviertan todo lo que se quiera internamente en Haití, pero no liguen los pueblos, porque nada bueno saldrá de esto. Haití no es una nación, es una masa de gente y con intenciones muy siniestras hacia los dominicanos Yo, yo creo que esa, eso no es de Martín. No puede ser de él. Yo lo estuve buscando en su biografía, yo creo, yo creo que es una, una manipulación? manipulación. Primero porque no tiene la referencia no es de donde lo de Martín digo. Y ese Martín. No, claro, Martín claro, era un hombre claro. extremadamente sensible claro que, que en claro. medio de una guerra... Escribió un libro para niños, el sí, ¿no? libro, y claro. más de todas las ayudas que recibió de Haití. Claro, no, no, y no, no, no yo, yo no creo que eso, creo, eso, eso es una eso manipulación. Eso es un apócrifo, que, eso se lo inventó sí, un carajo ante allá. Yo creo, creo que, que la frase en la principio frase, es de sí. Hostos, de Eugenio María de Hostos, aquí, bueno, bueno, y la voy a buscar bueno. ahora. Bueno, Mira, yo estuve buscándola, y porque por eso, para no pasar a esto, pero ciertamente lo que dice... Es claro, y para no, no, no. mí es súper real. No, y lo no, que tú planteabas, no. aportemos, ayudemos, exacto, pero ustedes aquí y nosotros exacto, allá. Exacto, ese ha sido mi planteamiento siempre. Vamos a la pausa. Sí, vamos. Mis amigos, regresamos en breve con más contenido del programa. Vamos,